Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Saludos familia, soy Ulises Rodríguez y espero que estés disfrutando de este sábado Mientras nos acompañas a presentar los sorteos para hoy sábado 15 de abril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 Para que salgas a jugar y tener la oportunidad de llevarte 219 millones de dólares. Y el lunes te esperamos con Loto Cash, que cuenta con la cifra de 1.950.000 dólares. Y no olvides la doble revancha que te espera con 100.000 dólares. Y precisamente estamos de celebración. Se fueron los 550 mil dólares de la doble revancha en el, sol, en el sorteo de ayer. Viernes 14 de abril fue una jugada automática vendida en supermercado Pueblo de Guaynabo. Juega que podría ser el próximo ganador con lotería electrónica.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 Ahora contratan influencers para engañarte. Recuerda que como único puedes ganar en los sorteos de lotería electrónica es realizando tus jugadas en los establecimientos autorizados alrededor de toda la isla. Para aclarar tus du du dudas, comunícate con las oficinas de lotería electrónica al teléfono 787-250-8150. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar los sorteos de esta tarde con el Wild Ball. Adelante. Veamos cuál es el número de Wild Ball de hoy, sábado 15 de abril. Ya nos llegó y es el 6. Repito, el 6. Ahora pasamos a Pega 2. Mucha suerte. Y pendiente a ese primer número de Pega 2, que es el 9. Segundo número es el 0. El número ganador de Pega 2 de esta tarde es el 9-0. Repito, el 90. Y ahora pasamos a Pega 3. Boleto en mano, si jugaste Pega 3 y mucha suerte. Primer número es el 4. Segundo número es el 8. Y tercer número es el 3. El número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 483. El 483 Y cerramos los sorteos de esta tarde Con el Pega 4 Favorito de muchos Así que boleto en mano y pendiente A este primer número del Pega 4 Y es el 5 Segundo número Es el 5 Repite el 5 Tercer número Es el 7 Y cuarto número Es el 0 el número ganador de pega Cuadro de esta tarde es el 5570, el 5570. Muchísimas felicidades a todos los ganadores de esta tarde. Para más información visita loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por sintonizarnos. Los espero esta noche a las 9. Que tengan todos una excelente tarde.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 Siguieron meses de callada lucha. Los niños ayudaban a los mayores. El aprendizaje era lento, duro, penoso. Oye, Pero al fin la noticia corrió de boca en boca, de casa en casa. Ya Don Chago escribe su nombre.